El espíritu de Sigüenza sea el hilo conductor que permita encontrar soluciones reales al reto de la despoblación al que nos enfrentamos de manera muy especial en la provincia de Guadalajara, pero partiendo de aquellos que la sufren, que la viven día a día y también contando con la complicidad y el apoyo real de las administraciones. Es el objetivo que persigue el primer foro de desarrollo rural provincia de Guadalajara, Pueblos con Futuro organizado por los cinco grupos de acción local con la de Nueva Alcarria, un foro que pretende encontrar soluciones a través de la redacción de un manifiesto en el que todos pongan su granito de arena. Ahora o nunca, es actuar o morir y de ahí la organización de este evento para arrancar compromisos firmes a favor de nuestros pueblos. Este es el mensaje claro y directo que el presidente de la Red de Desarrollo Rural ha querido lanzar al auditorio que ha acogido este primer foro de desarrollo rural de la provincia de Guadalajara Pueblos con Futuro. Un parador nacional de Sigüenza que tal y como fue testigo del nacimiento de la Constitución hace 40 años, hoy pretende convertirse en el estandarte de la lucha contra la despoblación y el envejecimiento del mundo rural y del resurgir de los pueblos. Un encuentro que ha querido dar voz a los protagonistas de esta situación, a los que la viven cada día. En primer lugar, porque aquí venimos a analizar y exponer soluciones concretas, firmes y reales que ayuden a evitar que los pueblos se extingan. No podemos ni debemos permitir que nuestros pueblos sigan agonizando, porque todos sabemos que son necesarios y ofrecen oportunidades, pero lógicamente vivir en un pueblo no es fácil y por eso la gente que vive y trabaja en ellos necesita incentivos que les ayuden a paliar los efectos de la ruralidad. Y la discriminación frente al urbano. Eso es lo que queremos poner de manifiesto con este acto, poniendo sobre la mesa los problemas y las situaciones a las que se enfrentan los habitantes de medio rural en su día a día y se utilizando en soluciones prácticas que están al alcance de las autoridades. En definitiva, se trata de actuar, innovar y sumar esfuerzos para demostrar el compromiso de todos con el futuro de nuestros pueblos. El segundo motivo que hace especial este evento es la participación ciudadana. Es la propia gente de los pueblos, todos vosotros y nosotros quienes nos hemos movilizado para tomar la rienda y evitar que los pueblos desaparezcan. El alcalde de la ciudad del Doncel ha querido dar la bienvenida al actor recordando la importancia de apostar por aquellos que dan vida a los pueblos. Muchas veces eh, eh, tenemos que apostar por las personas. Las personas es ...una especie en peligro de extinción y sobre todo en las zonas rurales... ...y hay que apostar porque las personas son las que asientan la población... ...sea hombre o mujer, especialmente la mujer... ...y lo he dicho en muchas de mis manifestaciones... ...porque como, como se dice, hay que vivir la vida porque la muerte no se vive... ...y a lo mejor estamos llegando tarde... ...por eso creo que este foro, este foro de Pueblos con Futuro... ...pueblos, no la España vacía, sino la España de oportunidades... ...tiene que ser tan importante para llegar a ese desarrollo. El acto, que ha sido organizado por los cinco grupos de acción local... ...ha contado con la colaboración de Nueva Alcarria. Su presidente Miguel Bernal ha destacado el compromiso presente y futuro... ...de su cabecera con el mundo rural. Nueva Alcarria lleva decenas de años involucrada... En, en, ...en informar sobre los pueblos... Y, ...y en informar a los pueblos sobre las ciudades... ...Nueva Alcarria en, esos, en estos años que lleva... ...las secciones pueblo a pueblo... ...las secciones generalistas... ...creo que ha prestado una atención... ...podría decir que es suficiente... ...pues no, insuficiente... ...porque hay que prestarla más... Y lo vamos a hacer no solamente a través de Nuevo Alcalde en el futuro, sino también a través del resto de medios, los gratuitos Guadalajara, Noticias de Guadalajara, Noticias del Corredor y, por supuesto, también a través de la televisión Guadalajara Media. Para nosotros es un compromiso con el mundo rural, que lo hemos estado cumpliendo durante años y que vamos a seguir cumpliéndolo. Además, Bernal ha puesto el acento en que la despoblación no solo debe preocupar al mundo rural, sino también al urbano es tratar de diagnosticar cuál es el problema, cuál es el origen del problema de la despoblación y cuáles son las terapias adecuadas que hay que fijar y concretar para tratar de parar esa sangría que no debemos olvidar, que es una sangría que no solo afecta a la gente del mundo rural. Si en unos años esto no se ha parado, y no, se y no se ha consagrado un, un, una sostenibilidad del mundo rural y de los pueblos, creo que va a ser origen de graves problemas en el entorno urbano. Graves problemas. Por eso hay que llamar la atención, no solamente a los que vivimos en los pueblos, sino esto también es un problema de las ciudades, de los habitantes de las ciudades. Encargado de clausurar el acto de inauguración del foro ha sido el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Francisco Martínez Arroyo ha destacado la labor de liderazgo de los grupos de acción local, unos grupos por los que ha apostado desde el principio el gobierno regional. Cinco grupos porque al inicio de la legislatura tomamos la decisión de cambiar un grupo, de trasladar un grupo de la provincia de Ciudad Real a la provincia de Guadalajara. Y esas decisiones no son nunca fáciles porque suponen que una parte de las personas afectadas se vea de alguna manera eh, perjudicada y lo critique. Son decisiones de valentía que tomamos y que tomamos también gracias a la colaboración del conjunto de la Red de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Y creo sinceramente que hicimos las cosas bien. Lo hicimos bien porque Guadalajara es una provincia eminentemente rural y necesitaba otro grupo. Y otro grupo significa más recursos y, por lo tanto, más actividad económica. Y esa es la única finalidad de lo que hacemos cada día con los grupos de desarrollo rural. Máxime teniendo en cuenta cómo lo tiene, que esta situación de despoblación es especialmente preocupante en Cuenca y Guadalajara, siendo sin duda el reto de todas las administraciones. Por eso, ha dicho el consejero, el gobierno de Castilla-La Mancha se ha puesto a trabajar desde el primer momento, pero con medidas efectivas que traten de paliar la situación a través del enfoque acertado, que es el enfoque que dan los grupos de acción local. No podemos hacer un análisis exclusivamente sectorial. No podemos pensar en el futuro del medio rural solo desde la perspectiva de la agricultura o la ganadería, siendo por supuesto las actividades económicas más importantes. Tampoco lo podemos hacer exclusivamente desde la perspectiva del turismo ambiental. Hay que hacerlo desde una perspectiva territorial. Un enfoque territorial significa analizar la realidad del territorio y plantear soluciones. Eso hacen los grupos, en teoría, haciendo una estrategia de desarrollo rural del territorio. Ese análisis territorial es posible. Y no podemos renunciar a ello. Si hacemos análisis parciales, como siempre se han hecho, nos estaremos equivocando una vez más. No puede haber un enfoque sectorial, como decía, sino territorial, y ahí tiene que estar todo, incluidos los impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social. No puede ser lo mismo abrir una empresa en Madrid que en Sigüenza, como tampoco debe ser lo mismo abrirla en Sigüenza o en Mejina, por ejemplo, un pueblo de, eh, de la comarca de Molina. Y eso tiene que estar en las leyes, tiene que estar en la legislación, en el boletín oficial del Estado. Los impuestos deben ser menores, las trabas deben ser menores y, por supuesto, las cotizaciones a la seguridad social, y quiero incidir expresamente en esto, tienen que ser menores. No puede ser que lo hagamos de otra manera. Y como muestra ha ido más allá, reconociendo que hay que apostar por las mujeres como eje para poner solución a la despoblación, dándole más visibilidad y permitiendo que ocupe el lugar que tiene que ocupar en un mundo masculinizado. Sabéis que desde el Gobierno regional y particularmente desde la consejería que tengo el honor de dirigir, estamos impulsando la presencia de la mujer en todos los ámbitos, priorizando a las mujeres en todas las ayudas de la consejería discriminando positivamente en todas las ayudas de la consejería e incluso dando más ayudas. Esto es una auténtica revolución porque nunca había sucedido. Pero es que es más, el, en la primavera del año que viene, del año 2019, Castilla-La Mancha va a tener una ley que va a defender, que va a garantizar por ley lo que ahora se está haciendo por decisión del gobierno. Va a haber una ley aprobada en las Cortes Regionales en forma de estatuto de las mujeres rurales, que va a garantizar los derechos de las mujeres en nuestros pueblos. Que va a hacer obligatorio que siempre, en todas las ayudas, las mujeres sean prioritarias y haya una discriminación positiva. Y que va a exigir en los órganos de representación de las entidades con las cuales la administración tiene interlocución, paridad entre hombres y mujeres. Esta es una cuestión absolutamente revolucionaria en un mundo tradicionalmente muy masculinizado. La mujer es la clave del futuro del medio rural. Además, el papel de los jóvenes también se ha destacado como fundamental... ...y los datos indican que no se va por mal camino. Necesitamos gente joven en los pueblos y desde luego para mí es absolutamente prioritario. En la agricultura y la ganadería, los que me habéis oído alguna vez... ...sabéis que la prioridad absoluta, absoluta del gobierno es que haya jóvenes incorporándose al sector... Hemos conseguido que se incorporen 1.218 jóvenes en una única convocatoria en esta legislatura y en la segunda convocatoria hemos tenido 1.650 solicitudes. Se van a incorporar previsiblemente 2.500 jóvenes a la agricultura y a la ganadería en la región, que es más del doble de lo que nunca se ha incorporado en cuatro años. El acto ha contado con una gran respuesta de la provincia de Guadalajara, siendo más de medio millar los asistentes previamente acreditados. Después de la inauguración han tenido lugar tres mesas... ...en las que se ha abordado con los protagonistas directos... ...los problemas poniendo encima de la mesa soluciones. La primera de las mesas ha contado con los movimientos asociativos... ...y ha sido moderada por nuestra compañera Rosa Salmillán. La segunda ha querido dar voz a los emprendedores... ...y ha sido dirigida por el responsable de la sección... ...de la provincia de Nueva Alcarria, Javier Pastrana. En la tercera llegaba el momento de tomar decisiones con los políticos... ...y los actores socioeconómicos del mundo rural mesa que ha sido moderada por Alfredo Palafos, director de Nueva Alcarria. Finalmente, la mesa de las conclusiones ha contado con los grupos de acción local y ha sido moderada por el periodista Evaristo Olcina. En esta mesa se ha redactado el manifiesto de Sigüenza por el futuro de los pueblos y contra la despoblación, un catálogo que ha recogido pautas y soluciones efectivas y básicas para garantizar la supervivencia del mundo rural y plantar cara a la despoblación. Al margen de las soluciones que acaban de escuchar de boca del propio consejero de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que ha sido el encargado de inaugurar este foro, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se ha desplazado hasta Sigüenza. Allí ha querido clausurar este foro con un compromiso claro y rotundo para tratar de que la despoblación ya no sea un problema para la provincia de Guadalajara tenía un tanto preparado para una reunión más, para hacerlos un tanto más modesta. Y me alegra ver este salón lleno, aunque esto no obligue, aunque estoy muy acostumbrado a esto, que voy a decir, pero bueno, a, a tener que mirar a la izquierda y a la derecha permanentemente. Reacción activa de, de inquietud, de coraje, frente a una enorme catástrofe que se vivió en Guadalajara, como fue el, el gran incendio. En un acto en donde tuvimos ocasión de comentar con los responsables también de Nueva Alcarrea, con María Jesús, que participaba con las mismas, estuvimos a punto de, de, de recapitular buena parte de las acciones, mensajes, ritmos y tonos que requiere el debate en torno al desarrollo rural.